Washington Rigoberto Condo Aguaiza de la comunidad de Cochahuayco, Turupamba, Cantón Biblián. Maestro Rigoberto Condo a además de escultor, también es músico. Según mi papá, que mi abuelo tocaba la bocina, un poco recuerdo que él también sí hacía ese trabajo en las mingas en las en las festividades a veces por mi abuelo llega llega a unas comunidades o san miguel de Porrot, por uh -huh. a mi abuelo le habían conocido y a mí me preguntaba qué es usted de de, de de un señor que era josé condo un, un bocinero que él cuando soplaba la bocina retumbaba todo todo el, los los eso o sea que él ha tenido un una energía fuerte para él. El apego a la música de, del violín, por ejemplo, es por parte de mi abuelo. Abuelo, parte de mi mamá. Uh -huh. Él fue Esteban Agüiza. Él es nativo de, de ahora actualmente, se dice Jerusalén. Uh -huh. Él contaba que el papá de él también fue un violinista. Él mencionaba que se llamaba Ramón Agüiza. Y también del de, de, más antiguo, el papá o sea, también tocaba, o así sea, que el asunto del violín venía ya desde, desde generaciones generación, no sé, anteriores. anteriores sí. Entonces eh, estaba en mis manos la música o sea, del violín, porque yo interpretaba también, eh, él estaba en ensayos de tardes, porque a él no le faltaban nunca los, los contratos, porque se utilizaba para para el mortorio de las guaguas, las, las misas pasanas, incluso hasta, hasta para festejar los santos. Matrimonios Para festejar, un matrimonio. Entonces, mm. las tardes él se sentaba a los ensayos, y yo de paso ya con mi bombo, o sea, con el bombo, pues, y uh, acompañándole él. aunque él era celoso, que no quería que toque su violín. <risa> el violín. <risa> <risa> Porque decía que va a dañar, entonces eh, hacía yo vuelta en cambio a los escondidos, cuando él se salía de la casa, no sé. pero ya venía y ya, como no estaba ahí, como él dejó, ya, ya me han venido a tocar. Para mí me valió la pena porque yo más o menos en 12 años ya manejaba. Ya. Y ya tocaba el violín. Ya tocaba el violín sí. ¿Y, y, y recuerda cuántos tonos o cuáles tonos o los nombres de los tonos de violín que su abuelito ejecutaba y usted aprendió. Por ejemplo, para, para las festividades de la contradanza, o sea, tengo una serie de ¿cómo es de labores, y aquí es más la tejida de las cintas, se utiliza un juego del, de los ángeles, uh -huh. el ángel bueno, el ángel malo, el, el, el hombre penitente, o sea, el alma que dice, los diablos, los rucuieyas, entran en ese, en ese juego. ¿Cuántas labores son, maestro? Eh, tenemos como... Mm, algo así como 28 labores. ¿Usted heredó el violín de su abuelo? También sí tenía. Decía que era el violín español, el violín de mi abuelo. Uh -huh. Era muy lindo violín, pero bueno, ya, así la... No sé en dónde se encuentra. Manos de quién está la... <risa> pues andaba pidiendo para tocar el violín. Entonces mi hija ya como se fue para allá, nos dice, papi, no esté andando pidiendo a nadie porque... Le voy a regalar el obsequio de él. Bueno, las marchas, se pero... juegan. la primera parte o sea, uh -huh. del, del juego del cómo es bueno, el primero cómo se llamaba la, la marcha la marcha el segundo el segundo la, la entrada sí. el tercero ya el juego del ángel uh -huh. yo aprendí ese andando andando andándose o de, de músico con mi abuelo ¿Cómo cómo fue ese encuentro con la dulceína eh, bueno el encuentro con la dulceína sí mismo como más antes existían las escaramuzas uh -huh. Y en, en lo cual mi papá también fue un integrante del Escarmuza. Como ya andaba así por de, de, de algunos sectores, veía cómo es, escuchaba los, el, el sonido y sabía qué, qué labor se están haciendo también. De mm -hmm. eh, ustedes, bueno, en Cañas dice mesa mesalichic, ¿no? Mi abuelo se hace cargo de esos, hizo arreglar algunas mesas, como ocho mesas así. Y a ver, ¿quién carga? Pues, incluso a mí me están poniendo de guía, todavía no siquiera de... Las dos mejores tienen que ser guías. Y en la víspera, las, las figuras más antes de pirotécnico, los prácticamente ponían los cohetes mismos. Entonces, la, la gente que estuvo en el póster de la iglesia, pues, hoy se han desaparecido. Pues, y, y, las, y ahí no, pues, solo una vaca loca, si están por menos si quieren cada, cada momento que bailan están, si quieren, ocho, diez. ¿no? Pues, uh -huh. Ahí verdaderamente como, como un campo de batalla, o ¿eh? sea, los cohetes. <risa> <risa> Entonces, por esa razón, creo que alguien hizo caer en la puerta, salgo afuera. En la puerta ha echado el instrumento. Se encontró una dulza Me encontré. con nadie, no aparecía nadie, no me cogen, voy, muestra a mi tío, digo, mire, mi tío, digo, vengo, encuentro encontré. Este es el, dulce, el dulce Inés, guarda, guarda, y ya me meten el comasar. Pero el dueño ya andaba buscando en aquel momento. Y ahí pues, chuta, ganas de hacer sonar, pero dice, no. El tío dice, no sacarás aquí, no. <risa> pero mí me encontró y ya quería, ya. Quería yo uh -huh. Pero dice, no, a, a, a ir pegando, dice. Esos términos ya. Nada llega pues, ya pasa la misa y el hombre desesperado y al siguiente día también andando buscando, preguntando. Ya nada, pues, ya acaba la procesión y veo pues, casi no me están corteando, pues, los caballos sin música, solo tambor nomás. Y ya nosotros retornamos ya después de tarde, me coge la comezón de hacer un poquito de soplar, pero el hombre ha estado ver al, al oído. Dentro de, uno, de un cuarto Dios, ni, ni tanto, diez minutos. ya el hombre nos coge ahí. Dice, ¿ustedes no oyeron? Dice, por acá un... un ¿cómo es? Un, un sonido de Dulceina. No sé, decimos ahí. Ahora los compañeros dicen, cuidado, que ya está. <risa> no están. No, no, no hemos oído. Pero si yo sí si, oí, dice, un pito. Un poquito, oí, dice. Por eso vengo, dice, y puede ser que ustedes estén llevando. No, si no, ni nos visto, no, no. Sí, escuchamos, no, dar por para arriba, porque yo Pagaron el caballo, se, la loma, y no sé. ¡Ay, sea, caballo! En caballo están dando los cantos. Y de ahí sí comencé, como ya tenía conocimiento, los, eh, los sonidos, los ritmos. Y así, así, de 16 años tenía, en ese, aquel, aquel tiempo. es por ejemplo la firma la firma mm, para el proceso de las carmosa primero la repartición después viene la salutación después viene la la, o sea, la cruz viene, el, viene el, los signos de los santos mejor dicho wow maestro mm. rigoberto condo aguaisa de la comunidad de cochabayco turupamba cantón biblián músico escultor, vamos a entrar ahora a la parte de la escultura maestro. Mm, ya yeah, esto bueno viene de, de, de claro desde niño me fui un inquieto que me gustaba que me gustaba hacer manualidades de, en barro, en papel, cualquier cosa uh -huh. incluso estando en la escuela llegué a, a hacer una figura de, de, de atahualpa en piedra pome, y el material lo conseguí cuando tumbaron la iglesia antigua, de aquí de, del centro, entonces ahí de paso veníamos a, a ver las ruinas, entonces ahí me encontré una piedra pome, entonces llevo a la escuela y desde ahí ya un poquito, porque al el profesor, el profesor le cayó cayó bien, pues, claro, bueno, unos rasgos tan diferentes sería, pero para mí era que hizo el, el rostro de, de Atahualpa. Ya tenía ese, esa, esa visión, pero concretamente ya llego a esto, es después de mi lesión, lesión de, mi, de, de mi pierna, uh -huh. de la hecha que tuvo un accidente en trabajo, en la construcción. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Eso fue mi, mi inquietud, o sea. Con el tiempo que voy a... Ya más me sentía que no, no iba a recuperarme del todo. Entonces un día un profesor que vivía en Cochabueco enseñando a los niños eh, me hace la visita. Dice, tú aquí pierdes el tiempo. Mejor dice, yo te yo me encargo de hablar con el maestro en Azogues para que vayas, si quieres, te vayas a... Aprender prácticamente. Uh -huh. Bueno, bueno, digo, no hay problema, por mí no hay problema, a lo mejor me cueste algo, pero. Siguiente día, subiendo a dar clases en mi comunidad, ya va pasando, dice, Condito, ahorita mismo levántate y ándate a Sobes. Cojo una mochilita y, y todavía andaba, yo sé cómo estaba con muletas. Llegamos en Sobes, el maestro. Vio las cosas, dice, bueno, dice, tienes, como es, como para empezar, si ¿Sí, tienes esa sí, visión. Puedes comenzar, más que sea, desde mañana, ya. Ya sí, Luis, El siguiente día me fui, por prueba me tuvo por dos semanas. Bueno, dice, para que tú conozcas muy bien las reglas del arte, yo sí te apruebo para que, para que te dediques. Bueno, digo, ¿y ahora cuánto? ¿Cómo va a ser el...? el... En aquel tiempo me llegó Costa, él me pidió 25 mil sucres mensuales. Para mí que era un... casi como imposible. ¿no? Pero llegué a pagar 15 mil mensuales por lapso de seis meses. En los talleres del señor Mogrovejos. En toda esa experiencia usted tiene 60 años de edad, tiene conocimientos musicales de su niñez, actualmente ejecuta la chirimía, le, le, le buscan, le piden su servicios, su, su, su conocimiento en las diferentes parroquias y comunidades de aquí del Cantón Cañar, Cantón El Azuay, tiene todo este conocimiento en la escultura. ¿Cómo ve usted en este caso la relación o el acercamiento de, de las de entidades públicas como los departamentos de cultura de los municipios o el ministerio de cultura la casa de la cultura han puesto en valor de una manera han incentivado todo este conocimiento y el trabajo que lleva usted pues, haciendo mm, eh, bueno hablando mm, del municipio bueno en ciertas formas sí, han dado, hecho un pequeño reconocimiento pero también eh, uno se requiere que hay medios para que nos ayuden a sobresalir, siempre el estado manifestando eso, pero eh, a lo mejor, como dice, uno solo no, no se ha escuchado, mejor dicho. Por ejemplo, aquí tenemos el gremio de artesanos, tampoco, no, no, se reúnen, sí, pero para algunas cosas y más no preocupando por, por, por el arte. Por ejemplo, la Casa de Cultura también, bueno, hemos estado algo en coordinación, pero, pero se quedó en stand-by. No sé, a lo mejor, como dije, nos falta hacer un poco más de ruido para que nos escuchen. Gracias, maestro Rigoberto. Gracias por compartirnos sus experiencias, todo ese conocimiento, este, este primer encuentro seguramente vamos a volver a encontrarnos y tratar de profundizar más en todo este conocimiento que tiene usted, Maestro Rigoberto. Muchas gracias también por esta visita que me han hecho, vuelvo a reiterar de que ojalá pues ya esto nos abra un camino para todos nosotros mismos y podamos algo, hacernos conocer algo más, pero no, no como a lo mejor como beneficio personal, sino que abriéndonos al conocimiento de muchos más que por falta de difusión están quedando sin, sin conocimiento, mejor dicho.